Bueno, acá estamos con Gustavo Almela, guido sí, sí, sí, de pesca del río de La Plata, zona norte. El reencuentro, uh, después de más de tres años casi. Sí, sí. Toda la cuarentena pasó y nos no fuimos a pescar. Así que ahora, bueno, estamos en marzo en busca de... Sí, sí, sí. Hay de todo. Hoy de todo, de todo un poco. Vamos a arrancar un poquito con señuelos y un poquito después de peje. Y después vamos a decir, según como vengan los resultados, seguimos con señuelos, con peje, por ahí metemos, no sé, alguna sorpresa.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 tiene pinta de peje ¿eh? por ¿Pero favor peje vamos peje lo primero ¿Sí? del río de la plata con, a bordo del máximo con Gustavo Almela no espectacular mira en Me la orillita bastante lindo picó ¿eh? en la primer bola vamos inaugurando la temporada de peje rey viene bien Lindo pescadito, ¿eh? Sí. Sí. qué tamaño? Bueno, bien ahí. La cuestión que piquen, va, no importa dónde. Jesús, ¡Qué bueno, qué lindo se ve ahí, sí. sí! Vamos, un barato. ¿Qué hace? no de peje para América por y lo todo para el otro. ¿eh? Yo tengo que reaccionar un programa de una hora. Sí, así se habla. Cachorro. ¿Verdad? ¿Verdad?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 Tenemos de diferentes tipos de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de tergopor, diferentes armados, dos bollas de bigotera, tres bollas, eh, cuatro bollas para lo que son bollitas más chicas, eh, todo lo que es línea armada, lo que es bollas eh, individual también para armar y que le gusta armar, bollas de poliuretano, bollas de plástico, boya de madera balsa, bigoteras eh, individuales, eh, punteros, aquí que bueno, nada. Lo que no se nos escriben, tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla,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 Vamos, vamos. Que arranque de temporada, eh. Ahí, vamos a sacar una Ahí, ahí está, está, está. ¿Es doblete, ¡Doblete, doblete y Ese es el primero era el pique. ¿Qué? No, pero el primero peje. A ¿eh? ver. Sí, el lindo peje. No, eso entonces fue el chapoteo que se vio allá de o oh, es triplete Sí sí. Me atrae. Es ¿Sí, algo importante también si, sí, si, sí, sí. ahí está se ve lindo eso como lo río corto, lo corto no, pará, pará que está sí. o el triplete ¿De frente, ¿No te nada? Ah, alto patito, el famoso alto patito, Peque. Vamos, peje. Marzo. Arrancó el río plan, Vamos con Gustavo Armela. Vamos.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 3382 4 16 244 o 4 49 293 en facebook la posada del pescador laguna la picasa san gregorio santa fe 4 Sí, si a mirá. Mirá. ¿Mirá? Bueno, no. No, no, no, no, no, pero mira qué no. mira que no, lindo, no lindo, mirá, mirá, mirá no, que lindo, qué lindo, lindo, qué lindo, qué que lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo, qué eh. Dedicado eh, a Leandro. Gringo, Vamos, gringo, gringo, gringo. Abrazo grande. Dale. Un abrazo, gringo. Vamos, Autí. Tanto le insistió el hombre, hombre que.. Lindo peje, eh. Oh. ¡Tiene un ojo! ¡Muy oh, yeah. bien! Eh, ¡Me maté! Bueno, uh, misión cumplida. Los primeros pejes en el río de la Plata ya están picando. No, Acá está la muestra. Acá está de la muestra de la pesca. Igual la queda, queda conserjería, pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. salieron los primeros, que igual no se espera muy temporada si no. A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar. Peje y algo de variada también. Bueno, espectacular.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 477 46 42 00 En Facebook lo encontrás como Luis Formagio, Pergamino Guía de Pesca. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilazo. Celular de contacto 3462 22 69. Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer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 Bueno, acá estamos viendo toda la lancha de los guías, han hecho una bajada nueva con una cava acá para que puedan ubicar todas las, las embarcaciones, los guías cómodos, poder embarcar tranquilo y al reparo de los vientos. Estamos acá apreciando ya la laguna, bueno, en un ratito vamos a salir a pescar, ya Santiago se está preparando, ya tiene la lancha en el agua, así que vamos a empezar a, a cargar nuestras cosas y vamos a ver cómo nos va la pesquita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 Otro de los servicios que brinda Pesquero Luis Robea, venta de carnado en el, mismo, en el mismo sitio de pesca. Así que bueno, ya estamos llegando y ya vamos a mostrar las imágenes. Bueno, vamos con el primero de la mañana, un pequeñín. Hay mucho pescadito de este tamaño, 25, 27, 28 centímetros. Este es un juvenil, que ya lo estamos devolviendo, ya se va el agua. Así que bueno... Hace nada, 5 minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita, ahí vamos al agua. Bueno Santi, acá seguimos, bueno, es un pescadito un poquito mejor tamaño, ya un pescado de medida este, de 25 centímetros, dale, seguimos. Bueno, acá con una captura de Juan. Ya un pescadito más interesante. ¿eh? Vamos mejorando y vamos mejorando. Muy lindo peje, muy lindo peje. Bueno, y vamos a, a presentar a Juan. Buen día Juan, bienvenido al programa. Gracias por facilitarnos la carnada para hacer esta nota. hermoso pejerre de Juan. Vamos. Bueno, robado. Eso da la pauta que hay mucho pescado. Movió la bollita, cañamos y lo robamos. A ver, seguimos Santi. Muy bien, vamos con otro. Ya o sea, pescadito a medida, lindo. Lindo pescado. Lindo pescado. Vamos, seguimos Santi. firmando Sandy? Sí. Mirá, vamos con uno. Vamos con dos. Tenemos otro mana en la última. Triplete, Pablo. Triplete. Esto abre las claras de la población que tiene la laguna. Espectacular, espectacular. Acá mismo otra captura de Juan Muy bien Juan, Bárbaro Seguimos pescando en la Zoray Acá junto al guía Santiago Gerlein Bueno, acá vamos con el primero de Santiago Un juvenil Muy buena población de pejerrey En esta laguna, chico. ¿Se va al agua ese Santi? Sí. ¡Bárbaro! Este es un pescadito más lindo Un pescadito más interesante, Santi Es lo que, se empezó, lo que nos costaba, bueno pues estos días con el cambio de temperatura, el cambio de clima se empezó a mover el pescado de mejor tamaño ¿eh? Fíjense en la profundidad que lo estamos pescando. Bien, ¿eh? ahí, 15 centímetros. Está comiendo bien, bien arriba. Así que está para aprovecharla, Zoraida. En el kilómetro 143 de la ruta 2, te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.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 Sí buen pescado. Bueno, acá parece buen pescado. Vamos a ver qué pasa. Catafón con el copo que nos va a ayudar. Un pasito, lo voy arrimando. Eso. Bueno, Santi, es lo que vinimos a buscar. Pero sí. Es lo que vinimos a buscar. Parece que lo vamos a mostrar bien. Mirá. Mirá. Pejerrey que debe andar en los 600 gramos Sí, 500 600 gramos Un hermoso matumbo de la Zoraida Muy bien Espectacular Bien cortito Vamos, seguimos Bueno, ah, un medianito lindo, Santi Lindo pescado, lindo pescado, che Dale, seguimos con más bueno, Santi, contanos qué, qué estamos haciendo ahora. Movimos, eh, realizamos una caída desde la costa hacia unos 400-500 metros de, hacia el interior de la laguna y tuvimos buenas respuesta. Eh, obtuvimos algunos pejerreyes bastante lindos, así que vamos a intentar repetir la misma pasada para ver si podemos tener algún otro pejerrey de buen porte. Dale, perfecto. ejemplar santié parejito parejito lindo pejerrey otro robado santiago otro robado Mira, bueno mucha cantidad está comiendo firme pero por ahí erramos lo fuerte y bueno pasa esto pasa esto eso por la, la gran población que hay de pescado eso da la pauta que hay mucho pescado bueno Bárbaro, ¿sí? Lindo tamaño, lindo tamaño. Dale. Bueno, creo que pudimos filmar el pic de Santi. Espectacular. Bien arriba está picando, ¿sí? 15 centímetros. Una barbaridad. venimos con Juan que cambió boya, Juan acortó un poco las brazoladas porque estaba un poco alto, poco larga. Todo el orden Juan. Todo de bien, todo de diez. Está picando mucho este Perfecto. Okay. Oh, muy bueno, muy buen pejerrey. Che, muy buen pejerrey. Felicitaciones, Juan. Espectacular. Mira, recién llegamos a este lugar. Mira qué hermoso pescado. Bueno. Santi, pero espectacular. Realmente el tamaño viene mejorando Mejora mucho. una barbaridad. Bárbaro. Juvenil, para mostrar que es de todos los tamaños. Bárbaro, Juan. Bueno, Santi, seguimos. Pescadito a medida, seguimos dándole.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 Factura, pasta frola, pastelito, todas esas cosas lindas, temprano para los pescadores. Y a la salida vamos a tener churipanes con gaseosa, cerveza y esas cosas. Perfecto, así que bueno, aparte tenemos acá la señorita ah, ¿eh? que sí. va a ser la, la que va a asistir a los pescadores, Exacto. va a servir el desayuno, Exacto. todo eso. Sí, sí. Está bueno, van a aparecer también los teléfonos de Piper en pantalla sí. para quien quiera reservar su desayuno cuando llegue a la laguna, este, lo, que lo pueda hacer, seguro pues ya sabemos sí, cómo, sí, sí, cómo manejarlo.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 Aprovechó la carnada para poder realizar esta, esta nota y bueno, será hasta la próxima.